Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más comunidad de YouTube. En esta ocasión en mi canal te voy a presentar algo muy sencillo y muy breve que te voy a mostrar. Vamos a realizar el cambio de aspecto de, del tema de Facebook. En esta ocasión lo convertiremos, lo pasaremos a tema oscuro. Vamos a comenzar con este pequeño video. Prepárate primeramente abrimos. abrimos Facebook, acá en las tres rayitas que vienen acá, nos bajamos, bajamos, deslizamos hacia abajo, seguimos bajando, bajamos casi hasta el final y nos vamos al apartado de configuración y privacidad y en este apartado aquí se encuentra el tema de modo oscuro, lo tocamos y lo activamos. Y miren, ahora ya tenemos el modo oscuro en Facebook activo. Y pues, pues muchas gracias por ver el vídeo sin más que decir. Nos vemos la próxima. Chao, chao, gracias, hasta luego.